con 5 empleados él hizo una inversión de 1.300.000 dólares con 5 empleados después subió a 11 y después a 100 eso fue en el 1994 actualmente tiene 800.000 empleados en todo el mundo y la riqueza de este magnate se calcula en 153 mil millones de dólares, uno de los hombres más ricos del mundo. Y Amazon se ha convertido en un verdadero monstruo que muchos escritores importantes del mundo lo acusan de ser responsable de la des desaparición de ícono de librería que hay en distintas partes del mundo porque Amazon lo, lo, lo destruyó con esa fuerza que tiene, y así es el dueño de, de, de, de Facebook, Mazu eh, eh, eh, que también tiene una riqueza fabulosa, es que ustedes vean lo que es el capitalismo, en dos o tres días, en dos o tres años, pero claro, trabajando, no en cuestión política. Otro informe que me gustó a mí, estuvo comentándolo, y esos son retrocesos, pudiera yo decir, que se producen en la República Dominicana. El doctor eh, Eduardo García Michel analizaba el informe del departamento, no era ni siquiera ministerio ni secretaría de obras públicas, del año 1926 y 1927. Oigan esto, señores, lo que se ha perdido en este país y estamos hablando prácticamente de 100 años, porque del 26 al 20, 94 años. Dice ese informe del Departamento de Obras Públicas, la memoria, ustedes saben que los 27 de febrero, los presidentes de la República, lo que pasa es que eso lo han tegiversado aquí, porque siempre pronuncian discurso político y electorero, y no se circunscriben a la memoria de los diferentes departamentos, en este caso ya de ministerio. La memoria de un 27 de febrero recoge lo que se ha realizado durante un año en cada departamento. Y yo me quedé perplejo, señores. Oye esto, Jorge Luis. El departamento de obras públicas. Eso fue en el, en el gobierno de Horacio Vázquez. Hablando de todo lo que... En términos de mantenimiento de carretera, que tenía 10 trabajadores que eran encargados con sus herramientas que se le daba a obra pública, de mantener en condiciones esa carretera. Y cada 10 kilómetros un capataz para vigilarlo, de que ellos hicieran el trabajo y que esa carretera se mantuviera en, en condiciones. Al año siguiente, oigan esto señores, al año siguiente en el 1927 el informe, la memoria del departamento de Obras Públicas era que ya para darle mayor mantenimiento a esa carretera que era la autopista Duarte lo que era autopista Duarte en ese momento, porque después eso se amplió fue una carretera que le hicieron los norteamericanos cuando invadieron el país durante ocho años, de 1916 a 1924. Entonces, oye, oye, oye lo que el informe que daba de lo que había ejecutado durante ese año el Departamento de Obras Públicas en 1927, era que ya iban a tener policía motorizado para que vigilaran y se mantuviera el mantenimiento de la carretera. Esto se decía Eduardo García Michel, ahora las carreteras ni se mantienen, ni ninguna obra que el gobierno hace, y para gastar dinero y ganárselo funcionario unos cuartos, aunque la carretera tenga petróleo, le echan petróleo sobre petróleo, porque el caso es buscar la vía de ganarse unos cuartos siempre. Y las obras que aquí se construyen, y estoy hablando no de este gobierno solamente, sino de los últimos gobiernos, que hemos tenido, no hay una política de mantenimiento de obras. Se hace una obra y se deja que se destruya y se deteriore. Para, para, tener, que de para tener que hacerla de nuevo, porque ahí están los cuartos. Pero mira qué concepto, estamos hablando 94 años atrás, tenían los gobernantes y los que eran funcionarios y el tipo de conciencia, que debiera ser lo contrario porque estamos 94 años después debiera ser lo contrario, debiera ahora haber una conciencia mucho más firme de que el dinero del pueblo debiera eh, eh, cuidarse como la niña de nuestros ojos, pero que va, aquí eh, eh, estamos en retroceso. Miren señores, un, una decisión, yo siempre lo he dicho, que cuando el Tribunal Constitucional no ha incurrido en cuestiones políticas, ha hecho aportes importantes en términos de restaurar derechos de los ciudadanos. Y el Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia para restaurar derechos en dos vertientes. Vamos a coger esta llamada para continuar con esto. Adelante. Buena. No, no se escucha, ok. Déjalo ahí. Eh, ¿Qué restauró? Oye, oye esto. Un teniente de la policía, un teniente de la policía murió y dejó hijos en cuatro mujeres diferentes. Pero a la hora de la muerte tenía una mujer que era la que convivía con él. Todas las mujeres querían la pensión que él, porque hay, hay, cuando son menores le corresponde una pensión ellas fueron al tribunal, todas fueron al Tribunal Superior Administrativo porque se estaban disputando la pensión del teniente, un primer teniente de la policía el Tribunal Superior Administrativo desestimó porque entendió que era infundada y que no se correspondía con la realidad los recursos que interpusieron esas cuatro mujeres bueno, pues ¿sabe qué estableció? Y eso le vale a todas las mujeres que estén en esa condición. El Tribunal Constitucional acaba de decidir que todos los hijos de ese teniente van a recibir el 50% de la pensión y la que estaba como mujer a la hora de la muerte va a recibir el 50%. Yo creo que es de justicia, porque si esa era la que estaba, hay momento de ese teniente morir y era su esposa Ahí, otra otra otra decisión del Tribunal Constitucional, ya no tienen que estar casados, ya una mujer que viva en concubinato con un hombre tiene derecho, eso lo acaba de establecer en el día de hoy, el Tribunal Constitucional, yo creo que eso, porque, ahí tú te imaginas de que porque una mujer no tiene el documento de casada, eh, no tiene derecho, y tú atiras en la calle como si fuera una... No, entonces yo creo que esas son medidas que son importantes. Y hay que eh, eh, eh, alabar y apoyar ese tipo de decisiones que yo le he venido dando seguimiento desde que se fundó el Tribunal Constitucional. Si ellos no se meten en el aspecto político, todas las decisiones han sido buenas y restauradoras de derechos de los ciudadanos que en un momento dado han querido ser conculcados por sectores de poder.